Damos la bienvenida al sorteo número 70-20. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 10 de mayo nos acompañan los delegados de ColJuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Las baloteras ya funcionan y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y ahora los invito a conocer el resultado. Este es el número ganador. Dos, nueve. 3, 0, signo escorpión. Verifiquemos el resultado. Gana el número 2930, escorpión. 29, 30 con el signo escorpión. Delegado de Coljuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias y a todos, felicidades. Consulta nuestra página web los resultados. Feliz noche.